Pese a que se habla de un crecimiento económico en el país, la clase social media se ve afectada por el alza de la canasta familiar. Esta relación entre los factores que influyen ante la realidad la explica el economista Juan Taviraz. Eh, puede producirse una situación de inflación, o sea, hay crecimiento con inflación. Generalmente el crecimiento genera aumento de la demanda de bienes y servicios, porque hay más dinero, hay más ingresos.